Casa de vampiros Holly es una pequeña niña vampiro. Sus padres fueron sepultados con ajos a manos de un enemigo. Esta niña, ahora huérfana en busca de un hogar, decide caminar por el bosque y encuentra una casa con un letrero que dice Casa de vampiros ella piensa que allí la podrían recibir hasta que encuentre un hogar definitivo. Toca en la puerta. Esta se abre, pero no sale nadie. Con timidez, entra diciendo, hola. Ve una sala y unos cuartos al fondo. La puerta se cierra detrás de ella con un fuerte golpe que asusta a Holly quien todavía no ve a nadie. Sigue buscando a alguien. Entrando en un cuarto, ve botado en el suelo otro letrero, igual al que vio afuera, pero decía casa de vampiros. La palabra casa estaba escrita con Z. así que ella se asustó mucho. Un hombre se lanzó sobre ella, pero Holly alcanzó a esquivarlo. Los dos cayeron en el suelo. Él tenía una estaca de madera en una mano y un mazo en la otra. Allí en el suelo estuvieron forcejeando brutalmente. Holly vio la oportunidad y le clavó sus colmillos en el cuello. Ella disfrutó mucho ese momento mientras el hombre gritaba. Un momento después, Holly se levanta, ve al hombre inconsciente en el suelo y uno de los cuartos llama su atención. Entra y allí en la pared encuentra varias fotografías de vampiros. Se llena de ira al ver la foto de sus padres así que busca la estaca y el mazo, cuando se acerca el hombre en el suelo, éste se despierta y se asusta al ver la mirada de odio en Holly, se levanta y sale corriendo, pero como no está acostumbrado a su nuevo cuerpo, se tropieza con todo y cae nuevamente, le suplica a Holly que no lo mate. Sus palabras y su llanto se interrumpen por el trozo de madera cruzando su corazón. Autor Leandro Galvis